Hoy he hecho galletas. Hoy he hecho galletas. Hoy he hecho galletas. Hoy he hecho galletas. Puedes decirlo de 500.000 formas distintas. Hoy he hecho galletas. Hoy he hecho galletas. Hoy he hecho galletas. Hoy he hecho galletas. Hoy he hecho galletas. Y añades uno. ¿Qué? Hoy he hecho galletas. Tú no sabes cocinar. Quizá sana! Randomness, randomness, randomness. Qué buen tiempo. ¿eh? Bien. Y menos mal que no me estoy viendo la cara ahora mismo, porque entonces me partiría de risa conmigo. Pero claro, ese es el punto, ese es el punto. Pero yo quiero hablar de cosas. Yo quiero hablar de cosas y, y es imposible, totalmente, porque estoy mirando una cámara. Mira, si detrás de la cámara colocas una persona, alguien a quien le quiera hablar porque si es alguien que no le quiera hablar la caemos alguien que le quiera hablar que me mire con interés no con ese interés que también puede ser si es una mujer, perfecto que me mire con interés con ganas de escuchar lo que sea que vaya a decir o que me diga quiero oírte hablar sobre quiero oírte hablar sobre sobre la tos yo diré, la tos no me jodas dime algo interesante para hablar entonces ella me dirá quiero irte a hablar no sé Ay, no, claro de qué de, de qué quiero irte a hablar